De sus redes oficiales, de su declinación de ser candidato. Pero bueno, ya volveremos sobre ese tema. Vamos a algo más grato, en este caso, como es la música, como es la cultura, y lo tenemos al Pato Testa eh, para que nos cuente nada menos que el regreso de Pachamama. ¿Después de cuánto? ¿Cómo andas, Pato? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo andas? Bien. Giras, la audiencia. Bien, bien. bien. Contento, con el, contento con el regreso. ¿Cuánto tiempo fuera de los escenarios? Y la última vez eh, que tocamos en Venado oficialmente fue. El 11 de mayo de 2018. Bien, pasó un tiempito. Pasó un tiempito. tiempito bueno, después fue la pandemia. Eso, sí. Eso complicó. Contri la pandemia contribuyó a contribuyó veces. a que muchos proyectos sí. se vinieran abajo. Sí. Eh, así que bueno, eh, volviendo, volviendo de a poco. Pachamama que siempre está, que es la banda más longeva del rock benadense, ¿no? Con sus subidas y venidas, pero desde... Creo que sí, pues nosotros en realidad estuvimos eh, un, un tiempo en un impasse. Eh, allá por el 2000 y pico uh -huh. y después se volvió pero fue muy poquito y bueno, la, la, el impasse más largo fue este eh, pero sí creo que no, no, sí ¿desde sí. cuándo estamos hablando? ¿Cuál, ¿cuál es el origen de el la origen banda? es en 1996 claro. en, allá por el secundario y, y, y, y, y mira, debe ser con Cataflán parejas debe claro. ser las dos bandas, más o menos de la misma época Cataflán eh, en ese momento eh, había una banda punk creo que cantaba eh... Juan Fernando Trovarelli, pero no me puedo acordar el nombre, que los íbamos a ver nosotros cuando éramos chicos claro. a la Plaza San Martín, que era como el único lugar donde había recital en ese momento. ¿verdad? Sí, sí, pero digo que con continuidad en el tiempo son, son no, la, la, las dos bandas más, más antiguas de claro. claro, sí, bueno, ellos este, Cataflán ahora tuvieron un tiempo como agente naranja, creo no, que. bueno, era no, otra, no, banda otra, banda. otra banda para Otra, otra ah, banda, también. Pero claro. ellos seguían en. Sí. Ah, sí, sí, bueno, bueno, eso sí, no sí, sabía. Claro. Por eso digo, también con algún mediuelta, algún vaiven, alguna ausencia por ahí. siempre nos saludamos con Kofi, como diciendo, ¿hasta cuándo? Bueno, mientras, mientras den las, mientras mientras de, ten las ganas y sí, el cuerpo sí, aguante, sí, sí, no, no, no, a seguir, siempre, ¿no? Siempre, siempre, siempre, sí, sí. Bueno, ¿y cómo se este regreso? Con formación renovada también, ¿no? Sí, en realidad el, eh, el regreso este tiene como por ahí el puntapiego, o el motivo o, o, o la, la inspiración en el, en el homenaje a Ezequiel a, a Limón, que fue como el, el primer amigo que, que me toca despedir ha llegado a la banda, uh -huh. digamos, de, de, se fue muy rápido, falleció muy rápido. En el 2020 eh, nos contó de su enfermedad y antes de terminar el año mm. ya no estaba más físicamente entre nosotros. Y eso me bajoneó bastante. En, en, ya venía golpeado, digamos, de la pandemia y es como que no, no tenía muchas ganas de, mm. de, de seguir tocando. Y bueno, con, con Gato eh, siempre nos cruzábamos o hablábamos o compartíamos por ahí una charla o, o lo que sea. Bueno, y surgió la posibilidad de hacer un dúo folclórico, sí. que es lo que, el que, que tenemos siempre, Rebelión en la Granja. Y bueno, empecé por ahí después de un tiempo, era a Recitales a 1997 y me encontraba con gente que por ahí te decía tenés que volver y qué sé yo. Y bueno, y con, con Limón, con Ezequiel, las últimas palabras fueron esas. Me decía vos tenés que volver a tocar, tenés que volver con claro. la banda. Eh, yo en ese momento también terminando de estudiar y por recibirme estaba muy complicado para, para poder mantener un proyecto. Los, pero, los famosos tiempos, ¿no? Los famosos tiempos. Familia, que... trabajo, estudio, claro, etcétera, etcétera, es, en el medio que meten ensayos una es, banda y es complicado. Es muy complejo, pero, <risas> pero bueno, eh, después de ese tiempo prudente, eh, surgió con, con Gato, que una vez eh, me mandó un mensaje, me dijeron, che, bueno, hay que, hay que activar. Eh, nos pusimos a hablar y bueno, empezamos a a buscar gente con la que nosotros conocíamos, que hemos compartido otros proyectos. Uh -huh. Que bueno, que está Matías Correa en la batería ahora, Rodrigo Burín en el bajo y Ignacio Moreira en guitarras, Bien. acompañándome a mí. Y bueno, surgió de probar, digamos, a ver qué pasaba. claro Y la sorpresa fue que bueno Matías, el batero, se sabía un montón de temas de la banda, que lo iba Bien. a ver cuando era chico, y Nacho también, y Rodrigo también, así que bueno, como que... Fue todo como muy... muy más rápido. Muy sencillo, sí, sí. Claro. Muy, muy grato también, ¿no? Sí, Eso, Obvio. Lo más importante, digamos. Sí, seguro. Eh, así que, bueno, ¿fueron algunos, algún tiempito de ensayo? Ya decir, bueno, vamos a la pista, ¿no? Exactamente. Ya mañana, eh, el regreso oficial, ahí, ahí en 1927, vamos a estar con, con el Tributo Hermética, una, una muy sí. buena banda también de, de chicos amigos, y con Tugdam, una banda también que cuyo batero es... Eh, el Baja Salvareza, que también es de la época, uh -huh. digamos, de los, sí. de los comienzos. Ellos tocaban en una banda que se llamaba primero Aleación, después se llamó Brutal, que también es uh -huh. una de las, de las que arrancaron. Sí. Después ellos, bueno, dejaron, dejaron de tocar. Pero bueno, él formó otro proyecto y ahí eh, decidimos llamarlo ellos también porque son amigos. Así que... Ya con la ansiedad, ¿no? <ríe> Se vuelve a, contando, a, a, contando a ese estado hora. de nervios y ese estado de, de, de a ver qué va a pasar cuando va a subir y bueno, y la venta de entrada de cómo viene y qué sé yo. Pero bueno, que es parte de lo, de lo, de lo lindo, ¿no? Y creo que eh, la otra vez en, cuando nos hicieron la entrevista de radio ahí en, eh, en Insurgente, el programa de Lucy, que por ahí nos preguntaban y es, o sea, el, el día que uno deje de sentir eso me parece que claro. no sube más, uh -huh. porque no, no tiene más sentido, digamos. Pero bueno, por... por por lo pronto me ha, me ha devuelto un, una inyección de, de estímulo volver a tocar esos temas que, que hacemos de la época vieja. Pero lo más importante fue que surgió la idea de, de ya preproducir eh, Bien. lo que teníamos de material ya medio como ahí dando vueltas y empezamos a hacer temas nuevos. Ahí tiene Pero, como una cuenta pendiente, ¿no? De volver a grabar. Creo ah. que el, el rock resiste a eso de no tener que grabar. Nosotros como sí. que buscamos la idea todavía del disco, no sí. sé si conceptual, pero. Sí, sí. Un disco en sí mismo de la producción. Sí, pensar, de... pensar la, la música desde, desde un disco, ¿no? Como un concepto, y, y que va por ahí a contramano de estos tiempos donde casi no existe el disco, de hecho, ¿no? Entonces, eh, eh, eh, ahí tenés como una contradicción, ¿no? Vos uno el pensaba de... el disco para sacar el CD y venderlo y ahora no, no hay más CDs casi, entonces. Pensaba en eso que vos decís porque la última vez que nosotros grabamos se, se, fabricaba el claro. disco, se fabricaba el CD y bueno, y ahora es como que hay que empezar a averiguar cuáles son las formas de, sí, sí. de digamos, las plataformas de llegada son hoy para nosotros magníficas porque... Apretás un botón y, sí, sí. y democratiza escucha... el acceso, digamos. Exactamente. Por un, por un lado. Pero sí. por el otro también hay tantas cosas y cómo hacerte notar entre medio de. Sí, un... sí, es la, 20 el bombardeo de, de información. Claro. Eso es como que bueno, apuntar a lugares eh, puntuales donde nosotros sabemos que por ahí la música nuestra puede llegar a, a, a interesar o a generar la búsqueda nuestra también siempre va por, por una cuestión de que, de que tra tratar de que nuestra letra deje algo uh -huh. o, o de reflejar eso que nosotros pensamos y vivimos día a día entre el trabajo, la familia eh, y los tiempos, y bueno, la idea es esa también, ¿no? Es decir, bueno, expresar aquello que nosotros sentimos y también muchas veces contar historias que de, re, de repente estamos empezando a buscar historias de, de acá de Venado, de, los, de uh -huh. los pueblos antes de la colonización para ver qué pasaba y qué se, cómo se vivía. Y bueno, eso es dejarlo plasmado en, en una bien. obra. Bien, bien. ¿no? Siempre hubo un contenido en las letras de Pachamama, siempre hubo una búsqueda. La idea de... es esa, siempre tratar de, en, en lo posible, si bien hay algún, alguna que otra letra dando vuelta por ahí introspectiva, pero la idea es siempre por ahí, hay un lugar contestatario fuerte, uh -huh. en, por el nombre, lógicamente, sí. de, no, de nuestra banda, eh, en donde eso también que se siente cuando uno sube a un escenario donde de alguna manera se libera y no tiene los cánones de cómo hay que actuar o en un trabajo, o, en, o sea, es un momento de, de liberación absoluta. Sí, que, sí. Claro. Que siempre cuando hablamos con los músicos a, todo, a todos les pasa, donde uh -huh. uno puede ser uno mismo y si lo juzgan o no, mucho no importa, porque es el momento donde uno expresa aquello que sale de adentro y bueno, después sí. está en la gente, ¿no? digamos, <ríe> si, si gusta o no gusta. Bueno, pero hay, hay un público seguidor... El histórico, el que los veía de jugar hace 20, casi 20 años. O, ojalá. O, o más, sea, casi 30, no casi 20. Casi 30. Uno ya se le, va, se le va la referencia, ¿no? Casi 30. Eras un nene, tenías 10 cuando arrancaste, Pato, ¿no? Eh, tenía No, tenía un poquito más. Tenía 16. Claro, bueno. 16. Eh, y todo arrancó, digamos, como, como un sueño, como, uno, como una utopía de, de, de, bueno, de ver a los más grandes, tener bandas mm -hmm. y esa cuestión de curiosear. Nunca se me había dado por el deporte, no, no, no me gustaban mucho los deportes, pero la música era algo como que me, me llamaba mucho la atención. Y bueno, como que los, los más grandes, ojalá, ojalá me pueda encontrar con gente de, de, de hace 20 o 30 años, que suelen ser los mismos que vamos a ver los, los recitales. Por ejemplo, el otro día cuando vino Orcas, está, no, nos veíamos estamos casi todos los mismos, más viejos, más canosos, pero no los mismos. Pero es una alegría porque mucha gente escribió por, por, escribió por inbox, por el Instagram, digamos, de... de de qué bueno, de guardarme entrado, ponerme en la lista. Y eso es como que también genera, decir, bueno, va a ir un público por ahí a lo mejor joven sí. que se va a cruzar con el grupo de, de, de esa época de y mucha gente de joven que no conoce nuestras canciones. Entonces, bueno, uh -huh. eso va a estar, va a estar, el público se renueva, decía una conductora... El público se renueva, <risa> sí, y, y igual es todo, todo un debate, ¿no? Si se está renovando tanto el público dentro del rock o no. Sí, ser, sí, ser. Es una incógnita, es, es una incógnita, es, es... ojalá que... Ojalá... Yo creo que yo tengo la teoría que no se está renovando en la misma proporción que otros tiempos. Que otros tiempos, ¿no? Me parece que es más acotada, ¿no? Que como que los pibes de la mayoría están como en otra sintonía. Hay de todo, por supuesto, no se puede generalizar, pero claro. yo, en términos masivos, me parece, ¿no? Sí. Hay una realidad en eso. Eh, sí, se ve, se ve, ¿no? Se ve por ahí. Antes los recitales, cuando se hacían nosotros que venimos de la época, bueno, de la plaza... Sí. Después del SEG, sí, claro. después del SIC, eh, perdón, del CAC, que era la sí. cooperativa de artistas. Eh, donde de eso todo, todos los recitales se esperaban como con muchas ganas. Mm -hmm. Entonces vos, que yo todos los recitales.. Eh, Siempre era un mínimo de 100, 200, 300 personas, depende de la banda que venía. Sí, y era la salida. ¿Quién toca este fin de semana? No ahí. importaba quién tocaba a veces. Vamos era ahí. como que vamos claro. al sex porque hay algo. Sí. Y ya sabían que a lo mejor no arrancaba tan a horario porque por ahí esperaban Nunca, que... Nunca, jamás. tiempo que de rock gente. Pero bueno, también... No olvidarse del Museo del Rock, en el Ortondo, sí, sí. que es como el pionero también uh -huh. en esto y es un espacio ganado que ellos sí, venían. y si, si repasamos, el espacio UBU fue muy importante, El espacio Ubu, en eh, la fonola, el... qué sé yo. Claro, o sea, bueno, mucho la mucho fonola bien. yo no llegué a tocar, en la fonola veía a, a la banda en ese momento del Chelo Moya, que claro. era eh, Básico Crack. Una banda también. No, de, digo la, la Fonol ahora en los últimos años. ¿por? Ah, vos decís. Eh, la Faroló, sí, la Farol. La, faro, claro, la no, Farola, claro. No, la tocamos. Sí, la Fronol claro, tocamos la fornola, mucho. Sí, claro. La tocamos mucho. En el Espacio Ibu fue una experiencia sí. junto con el Piri y con Alvarito re linda. Porque inclusive no solamente tocar con bandas locales, sino que ya no había que viajar a Buenos Aires. O sea, claro. ellos directamente traían la banda. La banda. Acá, claro. Y era tan lindo el compartir, ¿no? En Buenos Aires está buenísimo tocar, lo que pasa es que los tiempos son muy acotados. O sea, sí. todo es como muy cronometrado uh -huh. y el espacio y tú te daba esa libertad, ¿viste?, de, de más relajación. Igual que 1927 es un, sí. un lugar también que nosotros cuando vamos a tocar, la última fecha que hicimos con, con Rubén Patagonia, cuando, cuando trajimos... Sí, que eh, sí, es un lugar técnicamente impecable. Técnicamente, todo para... técnicamente, creo que yo como, como, como músico de rock pesado, metalero... Eh, Agradezco poder tocar en un lugar donde tenemos todo decente sí. y profesional sí, sí. a nivel artístico, en ¿no? un escenario donde tenés retorno, donde tenés este, equipos, donde tenés un camarín sí, donde sí, podés sí. estar tranquilo antes de salir a tocar. Eh, impecable. La sí, atención sí. es todo el tiempo: si necesitas agua, si necesitas algo, la comida, todo, todo es eh, muy agradable. O sea, Hacen que un músico se sienta muy, muy cómodo a la hora de tocar y que la noche sea muy amena. No. Totalmente, totalmente. Bueno, ¿y cómo suena este Pachamama 2023? Eh, porque bueno, obviamente por más que esté la esencia, esté el metal, cambian los cambia lo, lo, lo que están tocando y cada uno tiene su impronta también, ¿no? Suena más pesado, suena, ah, más, suena más pesado. Eh, obviamente tenemos los temas nuevos ya van a venir por ahí con, con, con cierto tinte de, de una evolución musical respecto a si bien nosotros seguimos por ahí escuchando bandas longevas, uh -huh. también escuchamos lo nuevo, o por lo menos la, la mayoría sí. de los del grupo, eh, gato gato nos decía, che, está, está sonando más, al final más bajo usted. <risa> no, hicimos un par de cambios, hay técnicos en, en la parte de, de la afinación, y, y bueno, estoy muy contento con, con el batero por, por, porque tiene un, un golpe y un toque que, que, que es, es muy de metal, digamos que a mí me gusta mucho, uh -huh. y un bajista que está ahí todo el tiempo con el batero y bueno, y con, con Nacho, con el velero, es como, somos como muy muy muy hermanos, porque él estudió tres años conmigo en el profesorado de Cañada, no, no. entonces compartíamos fecha con Inconsciente, que era su banda, sí. eh, un pibe de 10 que eh, nada, repasa los temas, los trae organizados, trae base, es, sí, es sí. como que hay, muy, hay mucha energía. Entonces, creo que lo que va a diferenciar por ahí esto, a lo mejor de, del resto, es la sangre joven, ¿no? El tema de sí. poder tener Mati, Rodri y, y Nacho, que son los más los más peques, digamos, los más los más sí. pibes. Es como que eso inyecta mucho. A mí, por lo menos, era como que me, me, ¿viste? me, me, me puso mucho las pilas. Eh, pero bueno... A todo eso hay que estar también al tiro, ¿no? Porque ellos tocan mucho. Sí, o sea, sí, uno, sí. uno parece. ¿Te, ella, pasan, te pasan por arriba, Te, si te pasan por arriba, uno está grande, y ellos el le ve que cortan un tema y arrancan otro y no se cansan y no se cansan. De hecho, Matías está como en dos o tres bandas y, sí. y toca, toca, toca, toca, y corta una, toca, y es increíble. Sí. Y aprenderse toda esa cantidad de temas. Así que bueno, re agradecido, super agradecido con, con los chicos, con la gente, con Lucy, con bueno, con vos, con la gente que nos brinda el espacio para poder. Promocionar esto y, y, y también que sepan quién fue Ezequiel. Bueno, eso te iba a preguntar, ¿no? Era venía ese, ese tema porque tiene un sentido especial, como contabas, no era solamente volver a tocar, sino que hacer un homenaje al Limón, a Ezequiel, que era un sí, bueno. pie bárbaro, que se fue sorpresivamente muy joven, digamos. Muy, uno, uno por ahí sí. no estaba al tanto de su enfermedad y de repente se, se encontró con la sorpresa. Y, y bueno, está bueno esto, ¿no? De, Creo que hacerle el homenaje a una amistad, me parece, ¿no? Sobre todo es eso. y Fue muy, muy repentino. Yo desde el tiempo que él nos dijo, conté nueve meses y ya, ya claro. no estaba más. Eh, nosotros en el último tiempo habíamos compartido un montón. Eh, él iba mucho, mucho a mi casa. Eh, andaba mucho con mi hijo ahí tocando la guitarra, dando vuelta Bien. Y eh, habíamos ido a ver mucho a, a los chicos de Salto, a verlos tocar allá. Bien. Y inclusive ya, bueno, él se tenía su proyecto solo de laburo. Estaba laburando en su casa, contento. Eh, y la idea un poco, hoy justamente cumpliría los años. La claro. idea es, eh, era hacerlo el día del cumpleaños, pero bueno, cayó sábado por una cuestión de mucha gente labura los sábados, dijimos. Está bien. De hacerlo sábado. Eh, la idea era más que nada conmemorarlo, homenajearlo para su cumpleaños. Eh, como él le hubiese gustado. Siempre quería los recitales quería que sean su cumpleaños, decía. Claro. ¿no? Así que bueno. Eh, tiene un tinte también de cruces de emociones, por ahí un dejo de nostalgia. Sí. Eh, pero también. El, el, la emoción contenta de poder ahí eh, recordarlo cantando ¿no? que es uh -huh. un, un poco entre tanta tristeza eh, por ahí me parece que el mejor homenaje bah, el que nosotros creímos que era más, más conveniente era ese es decir bueno vamos a, vamos a homenajearlo cantando como se merece y también re, hacer referencia a que fue uno de los que más luchó por la música de, de, de pesada de acá uh -huh. digamos si bien no es de la época nuestra, él era mucho sí. más joven él falleció a los 32 años eh, él viene de un palo la, trabajador, obrero, eh, digamos, de, de meterle todos los días al laburo, a la viola, de buscar ensayos, de buscar fechas, de buscar gente, de irse a todos lados a verte, él al ortondo iba, vendía huevos, tenía una motito que vendía sí. huevos, iba congelado a vernos y volvía, traía gente. Sí. Corazón enorme. Sí, sí. El mejor de todos decimos que era. <ríe> Así que bueno, la idea es mañana recordarlo, recordarlo de esta manera. Con Pachamama, con el. Tributo Hermético. Tributo y con y Tugdam. Tugdam. Las entradas. Las entradas están hasta hoy eh, anticipadas, ahí en 1927, o Bien. no, cualquiera de la banda. En, y si no, bueno, mañana eh, ya van a estar en puerta en 1500, Si ¿no? Mi, mil pesos anticipada. Regalo, regalo. Para, para tres bandas. Muy barato. Eh, para la plata hoy. Comprar la entrada porque se fuma. Sí, sí, es así. <ríe> Pato, muchas gracias por la visita. No, Éxitos. Eh, seguramente esta es la primera, pero ya arrancan ahora, ¿no? Ya, ya arrancaríamos, hay bueno gente que se enteró, posiblemente en septiembre ya estemos dando vuelta por Tucumán, hay ah, una bien. fecha en el conurbano importante en un campamento de Heavy. Y bueno, la idea. Bueno, es... porque eso, eso, eso tiene el Heavy, ¿no? Que hay como una hermandad en todo hay el como... país, digamos, que uno se conoce entre todos, ¿no? De alguna forma sí, y enseguida sí, aparecen sí. fecha. Sí, eso, ¿no? de hecho, hasta nosotros cuando lugar más lejos que fuimos, que fue Neuquén, pasando Neuquén. Eh, sí en ese momento gente llegada, cultura y concejal, nos ayudaron mucho a conseguir los viáticos del, del combustible uh -huh. y ellos allá nos atendieron, nos dieron hospedaje, nos pagaron todo y es como siempre, un ida y vuelta. Eh, esa misma gente es la que ahora bueno, organiza un campamento en, ahí en, en Banfield y bueno, la idea es hacer tres días de, de tipo un Gusto pero de bandas de, de heavy bueno. con una banda cabecera, digamos, por día como para convocar Bien. también gente. Y bueno, eso por eso festivales uno sabe que a lo mejor tiene que poner un poco o se consigue una ayuda, un sponsor, pero la idea también es participar y a lo mejor de esos lugares siempre hemos sacado se más fechas, más fecha. claro, Exactamente. Sí, obviamente, obviamente. Exactamente. Bueno, y en Venado y en la, y en la zona también vendrán fechas. Eh, estamos, en breve. Eh, estamos abiertos, cualquiera que nos invite, estamos abiertos para, para ir. Buenísimo, Pato, ahora sí. Bueno. Eh, gracias. Y bueno, ya y cerramos escuchando un poquito de Pachamama. Esto es. En la tele, en Buenos Aires, ¿no? Esto es, sí, para el canal, eh, sería como el, el, el canal de Canal A, eh, claro. del programa de Miss Rajit, ahí en, en los estudios de Palermo, lo grabamos allá por el 2017. Bien, 2017. parte, parte, de, la, parte bien. de la banda, que es el, el cantante. El gato, y yo, y vos. El gato y yo. Ahí está, Exactamente. Eh, Pachamama, así suena. Vamos a una pausa después de la música y volvemos.